bueno, gente que dice yo soy Juachi, voy a probar mi habilidad con Jason. Ojo, una torre sin fines, Juachi, porque. ¿Confío en vos, cara? Pero... Si. Sí. Los bichos van aprendiendo a nivel las cosas que vos hacer, entonces tiene que cambiar de trucos cada vez si no te va a bloquear en la forma que precisa. El próximo, vas a ver. Combate necio. Soy un tipo de pocas palabras. Así. Oh. Ah, esos nochecazos. Es Hijo de perra. Ah, Me no es para mi abuelita y todavía... Sí, ve... Estoy lejos. Te cagaste. Mira. Ese número. ¿Cómo no los agarro al cuello. Quedo tu traque a cara. Ahí, el agarre. Eso. A la cabeza. Y te deja esperando todavía, ¿no? Qué chico, pija, boludo. Sí. Trece moneda. Opa, soy imparable. Lleve. Lleve, lleve, ah, me calpé. <risa> Bien, hacer la fatalidad, de Bueno, voy a mirar esto porque. media. Tenía que practicar a otra. Sí. Jason, win. Bien, bien, lo primero salió bien. Bueno, round 2, <ríe> Scorpion, ¿Y se la come. Si, sí, primero sucede a Scorpion, a ver qué, qué tiene que decir. Estaría legal que le estos cosas pusieran a bichos que no están como baraca y eso para pelear en contra, con una variación sola. Si, sí, yo los no quiero igual que todos, no a... Claro, lo no. que sea, aunque no los pueda o sea, usar, lo menos que. ¿Puedo Me hacer lia. lia contra...? ¡Ay, jodido Y <ríe> Ah, yo voy a... Tomá... Voy a hacer la que hice contra vos a eh. este le voy a saltar y le voy a tirar cuchillo man. Gastó todo... Tranqui, escorpión. Ahorita. <ríe> <Tu car> <ríe> en la carita. Acá, mirando un chafi allá atrás, boludo. no tiro? Tranqui, cara. Ayudame acá a pegarle un tiro al escorpión. <ríe> al escorpión ahí, tirar un tiro al puto. Mirá los perros. Me hicieron pija, No, carita. Se te imparable Jason, <ríe> hace. Oh, oh, oh. <tose> Ahh qué puto. Oh se sí. oye. Hoy no X ray. Right. practicar a la otra bro. Sí. no. Si mierda <risa> Bueno gente nos vemos en la próxima pelea Fueron yeah. bueno, round 3 contra la hija del negro <risa> Estaba pa' vos, Ronnie. Ahora no. Pa está re bueno. <risa> <risa> no dice nada, eh. No, no, no, no. ¿Eh? quería ah, hacerlo denso. Sí, se la hice ah. más con eso de ti Si Y creo que si sí, me me pueden golpear pero no tirame Ahí Va, va a ser un brutality ah. Voy a volver lo viejo y confiable Igual de divertida, tan negra como la que me mandaría en una de las películas. La <risa> de Freddy versus Jason. Ah, la de puta. <risa> Igualito. Bueno.